Buenas Rubiqueros, nos acaba de llegar un pedido de la tienda Speedcube Store en Estados Unidos y no ha tardado mucho, ha tardado seis días, así que vamos a abrirlo. Vemos que el envoltorio es en papel de burbujas. Bueno. Como podemos ver, hay un envoltorio que no ha llegado para nada bien. Es más, como moverlo un poquito se cae todo. Salvo el Pyramix, los demás cubos están en buen estado. Vamos a ver. Vamos a ver cómo está el cubo. Bueno, este está bien. Va muy fluido. Este tiene un poco rota la caja. Nada comparado con este. Es un cubo 6 por 6 Va bastante bien. Y tenemos este, que es bastante extraño. Es un poco débil, tiene las piezas no muy bien sujetas, pero bueno es bastante extraño así que me parece bastante normal. Pese a las malas condiciones de la caja, eh, vemos que la pirámide va bastante bien, no tiene ningún defecto, no está dañada y nada, simplemente se ha quedado en un pequeño susto. Como conclusión podemos sacar que podemos volver a pedir de la tienda Speedcubing Store que, bueno, aunque la caja haya venido mal, la calidad de los cubos es buena y la rapidez es adecuada. Así que, cuando volvamos a pedir, nos volveremos a ver.